Les hablaré de Neil Armstrong, un gran personaje que es conocido por ser la primera persona en pisar la luna, pero después de ese gran suceso quedó en el anonimato sin decir nada hasta el día de su muerte. ¿Pero por qué? Ya les voy a contar. Dato curioso, ¿sabían que Neil Armstrong, al revés, sería North Mr. Alien? Qué interesante coincidencia, ¿no? Neil Armstrong nació en Wapakoneta, Ohio, en 1930 la verdad, me parece que el nombre de la ciudad donde nació era muy particular, así que me puse a investigar más sobre ella y encontré que es una ciudad muy pequeña, teniendo casi 16 kilómetros cuadrados y aproximadamente 9000 personas. Pero en este lado hay celebridades antiguas: Charles Thompson, Dudley Nichols, Jennifer Cruz y por supuesto, nuestro amigo Neil. Muchas celebridades suelen ser de familias migrantes y Neil no fue la excepción. Su familia fue de descendencia alemana, irlandesa y escocesa. Tenía tres hermanos y uno de ellos trabajaba para el gobierno, por lo que el astronauta vivió en 20 pueblos de Ohio distintos. La última vez que, eh, que se mudó fue a la misma Huacaponeta, y ahí fue donde terminó su secundaria a la edad de los 14 años su amor por volar comenzó apenas a los dos años cuando su padre lo llevó a ver carreras aéreas en Cleveland y a sus cinco años tuvo su primer vuelo en Warren con su padre viajando en un avión apodado como Tim Goose muy popular en las épocas de la segunda guerra mundial a los 16 años su primer vuelo solo antes de tener licencia de conducción y de hecho él fue un scout y, te, y llegó a tener la licencia de Eagle Scout el puesto superior y al ir a la luna ganó el título de Scout Mundial pero de eso lo hablaremos más tarde después sirvió para la Fuerza Armada de los Estados Unidos en los años 50 lo que coincide con la Guerra de Corea precisamente en la que hizo en total 78 misiones sobre Corea y la de las que sumó 121 horas de vuelo Un tercio de estas en el mes de enero De 1952 Galardonado con la medalla del aire Por 20 misiones de combate Y con la estrella de oro Por otras 20 Así como con la medalla del servicio en Corea Y la estrella de combate Un tiempo después lo ascendieron a teniente Pero dejó este puesto en 1960 Pero igual dos años antes De que dejara esa carrera Anne frank había sido seleccionado Por el programa de la fuerza aérea de los Estados unidos para llevar un hombre al espacio pero la agencia de proyectos avanzados canceló el proyecto el 1 de agosto de 1958 y el 5 de noviembre fue sustituido por el programa mercury un proyecto llevado a cabo por la nasa y pudieron meter muchos récords como el primer vuelo estadounidense con un ser vivo y el primer humano estadounidense en órbita en ese programa no tuvo mucha participación de él pero sí en el programa de Apolo El 27 de enero de 1967 Día del incendio con consecuencias Fatales del Apolo 1 Armstrong estaba en Washington Firmando el tratado extraterrestre De la ONU, un tratado que consistía En principios que las organizaciones espaciales Como la NASA deben de seguir Si quieren orbitar en el espacio Después la tripulación del Apolo 11 Fue oficialmente anunciada El 9 de enero de 1969 Compuesta por Armstrong, Collins Y Aldrin, y este William, William Anders y Fred Heiss, que son los de reemplazo, los cuales participaron en el Apollo 8. Hasta que por fin... El 16 de julio de 1969, los tres miembros despegan en el Saturno 5. Al llegar a la Luna se tenía planeado un descanso, pero el astronauta pide adelantar la salida para la tarde, hora House, a la salida del, de la nave, claro. Así, a las 2 y 54 de la tarde, pisan la Luna por primera vez haciendo historia en la humanidad, diciendo su famosa, eh, su famosa frase. Además de que también ganó la medalla de oro en Estados Unidos junto a sus compañeros, que no solo es un simple premio sino el premio más alto de todo Estados Unidos. Después de esta hazaña, Neil Frog fue muy felicitado junto a sus colegas Michael Collins y Buzz Aldrin No se sé, pensaba que después de ese momento iba a hacer más proyectos a la luna al espacio, pero por alguna razón, nunca volvió a decir algo públicamente. La razón no se sabe por ahora, pero se especulan muchas teorías, como por ejemplo que tuvo algún trauma en la luna o la teoría más conocida y es que de probablemente el gobierno de Estados Unidos lo cayó para que no revelara alguna información confidencial y la podría temer por su vida y la de su familia o simplemente es una persona tímida y no le gusta hablar en público. Pues, quién sabe, solo se sabe que después de eso hizo un documental en los años 90 y viajó al polo norte y su documental trataba sobre la historia de la aviación y finalmente fallece un 7 de agosto del 2012 y sus cenizas son tiradas al mar atlántico por la marina estadounidense y nuestro querido masito Hola chicos, espero les haya gustado esta gran historia Díganme en los comentarios si también les gustaría que hiciera la historia de vos Comando Estelar, aquí Comando Estelar Y también de Michael Collins Que bueno, la verdad no fue muy mencionado en este video Pero también fue un personaje importante en el momento del anonizaje Así que los invito a que se suscriban al canal Le den un like a este video Y compartan este canal con todos sus amiguitos Pero si estás el alone, solo suscríbete pero ya no cerramos por la porque ahora yo soy tu amigo. No olviden seguirme en Instagram como SoCursar709 y en TikTok igual. Igual acá les dejaré el link en la descripción de todas mis redes sociales para que puedan seguirme. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos y ¡Feliz Navidad!